Hoy empezamos el programa de turismo con encanto y pues hoy nos trasladamos hasta Madrid, ¿eh? a este Congreso Internacional de Gastronomía de Madrid Fusión que se celebra anualmente en Madrid desde el año 2003. Madrid Fusión se ha convertido en el referente de alta gastronomía mundial y es que este evento ¿eh? Eh, monográfico no solamente reúne los productos de las principales marcas de alimentación y bebidas ¿eh? de todo el mundo, sino también las propuestas de restaurantes de chef de prestigio internacional así que os decimos pues propuestas que llegan al profesional de la restauración de forma de ponencias, catas y demostraciones culinarias esto ha arrancado el lunes 13 de enero hasta hoy día miércoles 15 de enero se celebra la 18 octava edición de Madrid Fusión y un clásico de Madrid Fusión no suelen faltar los hermanos John y Josep Roca los vascos Adon y Luis Duris eh, Dani García y Ángel León y pues si mencionamos pues sería eh, una cantidad ya os decimos de grandes chefs no solamente a nivel de estamos hablando de Madrid, de Barcelona también de Cuenca, de también como no de Castilla-La Mancha y bueno para ello pues eh, vamos a hacer ese contacto como hemos dicho hoy día en Turismo con Encanto y tenemos al otro lado, desde Madrid, ese encuentro pues, con Patricia Plaza, al cual damos los buenos días. Patricia, buenos días. Hola, buenos días. Estoy ¿Qué? En, en Madrid, como bien dice, eh, estamos en, eh, en Igema. Habitualmente se suele hacer, o se suele hacer en, eh, en el Palacio de Congresos y este año... Ha sido, bueno, pues se, se ha multiplicado eh, la gente. Bueno, es súper importante. Madrid es capital de la gastronomía, es una cumbre internacional de la gastronomía. Y ya digo, estamos en, en el pabellón 14 de, de Ijoema ahora mismo. Sí, que no, no, nos habla directamente, Patricia, desde. Escuchamos ahí ese ambiente de, de fondo eh, que nos escucha directamente y ese, tenemos ese contacto, ¿no? Desde, desde Madrid. Sí, sí, sí. Estamos, eh, os pongo en antecedentes un poquito eh, lo que es Madrid Fusion en 2020. Es el mayor Congreso de Gastronomía que ofrece sus pues, ponencias bookings de diferentes temáticas y hasta en siete escenarios a la vez. Esto es una novedad de este año. Además, en el auditorio, municipal, en el auditorio principal se suceden eh, ponencias de los mejores chefs del mundo, Reales de Seguros Madrid Fusión 2020, cuenta con el escenario de la sala polivalente, los talleres, las salas de casas, y es el primer congreso internacional de pastelería en España que se celebra a la vez. Este año, eh, como novedad, tiene siete espacios que emanan cultura y conocimiento gastronómico, que conforman una propuesta congresual única. Pan, alta cocina, producto, cultura de barra, inteligencia cultural. Cualquier temática, desde la sencillez meditada, está presente en voz y cocina en Reales Seguros Madrid Fusión 2020. Es, eh, es eh, fuente de Madrid, eh, Madrid Fusion. Como, como primicia... Eh, os voy a presentar, que seguro que ya conocéis, estamos en directo con, estamos en directo con eh, Maripas Marlo, eh, la conoceréis en, de su etapa televisiva en Top Chef. Y también, bueno, pues el restaurante Marlo, eh, muy conocido en la ciudad de Cuenca. Buenos días, Maripaz. Alicia. Adelante, adelante Patricia, sí. nosotros te escuchamos eh, perfectamente, tú haz la intervención sí. y damos la, los buenos días, eh, puesto que esto es un directo que hacemos desde de Madrid, pues eh, damos la bienvenida y los muy buenos días, eh, claro, esta gran sí. cocinera con se Maripaz eh, Marlo, a la cual damos sí. la bienvenida. Te está escuchando. Buenos, Buenos días. días. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de hoy? Muy bien, Maril Maripaz Pada. Ay, madre mía. Que muchísimo. En radio me Sí. <ríe> sí. como no? Cuenca está presente, está presente, por supuesto, sí. en Madrid Fusión. Pues así es. Venimos de la mano de la diputación de, de Cuenca. Llevamos desde el lunes mostrando a todo el que quiera venir a nuestro stand, a los madrileños, a los españoles en general, nuestro producto. Estamos. Eh, ...por supuesto no podía faltar nuestro morteruelo... ...nuestro forriero. ...yo por ejemplo que vengo del restaurante Marlo... ...traigo nuestras manitas de cerdo... ...sin hueso, sin grasa, crujientes. ...la verdad es que estamos muy contentos... ...porque llevamos tres días... ...mostrando a España entera... ...qué cosas tan ricas sabemos hacer en Cuenca... ...qué vinos manchegos tenemos en Cuenca... ...sobre todo qué quesos, qué aceite... ...bueno, nuestro producto... ...yo siempre digo que los, que los cocineros de, de Cuenca... ...tenemos mucha suerte... ...porque nuestra tierra nos da productos tan buenos que manipulándolos muy poco, el resultado es muy, muy bueno. Marav maravilloso, ¿verdad, Maripaz? Maravilloso. Y como no, como comentabas tú, eh, no puede faltar el morteruelo, muy típico de aquí de la mancha, el ajo morado también, ¿no? Eh, también en, en, vuestra, en vuestra presentación, eh, Maripaz. Sí, es uno de nuestros productos estrellas. Tenemos el ajo morado de las pedroñeras, que nos identifica mucho a los manchegos, ...es un ajo con unas propiedades muy beneficiosas... ...muy potente de sabor... ...y la verdad es lo que te digo... ...que los cocineros estamos encantados de contar con estos productos... ...tanto con el ajo morado de las cedroñeras, ...nuestro cordero manchego... ...nuestro aceite, nuestros quesos... ...nuestros vinos... ...el azafrán de la mancha... ...yo por ejemplo, en sí. mi, uh -huh. mi tapa de ayer... ...fue una palomita de manitas de cerdo... ...con crema de azafrán carcón... ¡Oye, eh, madre mía! Sí, sí, es alucinante las propiedades que nos dan los productos... ...y la variedad de recetas que podemos hacer con ellos... Si sí, es que en La Mancha, como bien comentabas, eh, Maripaz, tenemos buen caldo, ¿no?, eh, buen eh, buen buen producto, ¿no?, manchego. Claro que sí. Ahora mismo, Diputación de, de Cuenca, estamos entregando los premios a los mejores vinos de nuestras D.O. Es el, el premio de gran selección que todos los años Diputación entrega a nuestros grandes trabajadores, nuestras grandes bodegas que hacen ese trabajazo que a veces no, no se les... No se les reconoce, pero trabajan en el campo, trabajan muy duro a, la, a las temperaturas difíciles de estar al aire libre y así obtenemos nuestros caldos manchegos que están a la altura de cualquier buen vino español. Claro. Además, es un espaldarazo este año, que es la primera vez que está eh, la Diputación de Cuenca presente en Madrid Fusión, esperemos que por muchos años, y, y bajo el lema este de Respira Cuenca... Eh, y el sello de Raíz Culinaria, pues eh, Castilla-La Mancha está presente en, eh, no solo en Madrid, sino en, a nivel internacional, porque esta feria, eh, Maripaz, que es eh, habitual de de esta, este tipo de gastronomía y estos eventos eh, es muy interesante para para nosotros, para la provincia y para la, para la comunidad autónoma. Claro que sí, tienen miles de visitantes, entonces es una feria, tanto a nivel nacional como tú has dicho e internacional, muy importante. Aquí está lo mejor de la gastronomía de todo el mundo entero ayer por ejemplo en nuestro stand uh -huh. pasaron los hermanos roca sí, mejor está... restaurante del sí, mundo del mundo imaginaros además que, que hoy día también lo hemos comentado pues que ellos ahí y qué tal qué tal eh, maripaz qué tal eh, la experiencia eh, la experiencia como con Kense de esta de estar participando de madrid fusión qué tal yo les estoy encantada yo estoy encantada porque me eh, me hace muy feliz ver que tanta gente está probando nuestra gastronomía que tanta gente está escuchando hablar de Cuenca. Cuenca es una ciudad con mucho potencial y lo que necesitamos es que la gente se entere dónde estamos y qué es lo que hacemos claro. para que venga a visitarnos. Porque luego la gente cuando llega a Cuenca se va encantada. El problema es que somos los grandes desconocidos. Entonces sí. yo, desde que salí en el programa de televisión, que me llaman a muchos eventos, muchos actos, sí, mucho sí. cooking termino hablando de Cuenca y de nuestra ciudad. Porque sé que es una ciudad que responde, que al que venga a verla repite. Claro. Además, eh, como tú bien mencionabas, en Castilla-La Mancha es que tenemos buena materia prima, ¿no?, eh, para la cocina, Maripaz. Muy buena. Nos pone a los cocineros el trabajo muy fácil, porque ya te digo que tenemos gran diversidad y de buena calidad. Hay mucha gente que trabaja para ellos, eso está claro. claro. Eh, los azafraneros lo mismo, tienen un trabajo brutal, tienen que levantarse sí. a las 5 de la mañana, tienen que coger el azafrán antes de que salga el sol y luego nos lo ponen en un, en un frasquito y nosotros no tenemos más que cocinarlo y luego además, pues pro... saborearlo saborearlo claro que... Que, eso ya los clientes los clientes <risa> tenéis que saborearlo claro. y además que es base de, de muchas cocinas que, que no solo de la castellana manchena que son productos naturales y y en su esencia que, que son esenciales para la ...para las demás cocinas de otros cocineros, claro... De otros... ...teniendo esta buena materia prima... ...si es que ya con poco vamos... ...ya no nos hace falta mucho más... ...solamente difundirlo... ...que es lo que nos falta... ...y de lo que yo me quejo siempre... ...falta difusión... ...falta desde, difusión... ...desde Radio Meseta, ...ahora el, el programa en el que estamos... ...nuestros oyentes en... Eh, ...está situada en la Puebla de Almoradiel... ...pero bueno, ahora con internet... Eh, ...aparte de, de los oyentes habituales en directo... ...que están con nosotros ahora... ...nos eh, oyentes de todas partes de España y del mundo. Entonces nosotros eh, en Turismo con Encanto lo que queremos es eh, promocionar eh, nuestras provincias y nuestra comunidad autónoma y pues eh, dar eh, pinceladas de, de muchos más sitios, pues siempre eh, acompañados de los mejores como hoy con Maripán Carlos. Sí. Pues muchísimas gracias Me encantada. encantada de estar con vosotras este ratito Y contaros sí. todo lo que sé y lo que pueda aportar Ma de Sí, Maripaz, eh, te voy a intervenir Y te cojo un minutín más, por favor eh, Tranquila, lo que eh, Mira, eh, ya que te hemos tenido Y te agradezco, eh, te agradezco por eh, Pues eh, tener este tiempo con nosotros eh, Dinos eh, dónde está tu restaurante La dirección exacta en Cuenca Para que también, pues, todos nuestros oyentes La gente que nos escucha en Radio medio eh, ...pues aquí en la Puebla de Almoradiel... Eh, ...perteneciente también a la provincia de Toledo... ...pues puedan vis visitaros, sí, sí, sí... ...así que venga eh, pues mira, Maripaz... te voy a contar más... ...tenemos un restaurante en Cuenca ...que se llama Marlo, en la calle Colón... ...en el mismo corazón de la ciudad... ...en el centro, en la parte moderna... ...tenemos un restaurante en Albacete... ...que Albacete. se llama Marlo... ...y uh -huh. Paseo de la Circunvalación 86... ...y tenemos una empresa de catering... ...que trabajamos por todo Castilla-La Mancha en el que hacemos eventos, bodas, comuniones, bautizos, cualquier tipo de evento que una persona tenga, que se le vaya de las manos y no pueda claro. cocinarlo, ahí estamos nosotros con nuestro equipo, nuestro marketing, nuestra logística y la verdad es que quedan preciosos. Así es que a vuestra disposición de verdad para lo que necesitéis. Pues yo simplemente, muchísimas gracias Maripaz, dártela enhorabuena, aprovecho ese contacto también de esta gran cocinera, esta chef que también pues eh, nos representa eh, en, a Castilla-La Mancha en general y más también en la provincia de Cuenca. Maripaz, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por ese contacto. Muchas gracias. Bueno, un hasta chao. una chao. próxima oportunidad. adiós, adiós. Chao, chao. Bueno, Patricia, cuéntanos pues, más cositas. La verdad que ha sí, sido emocionante. Sigo contando. Sí, sí. Eh, bueno, es, un, es una maravilla que hayamos coincidido que hablando con Maripaz, ya os acordáis de ella. Es de, eh, en Torché, sí. que estuvo en el programa de Toche y, y bueno, trabaja pues eso, con, eh, con productos de primerísima calidad, eh, lo que se ha dicho, pues eh, ajo morado de las Pedroñeras, el, el azafrán, en las Plaza Box Experience tenemos sí. azafrán, o sea, el detalle de bienvenida es verdad que lo tenemos eh, también ahí, y, y bueno, estaba pendiente de encontrar al otro cocinero aquí es un poco barullo porque claro todo el mundo quiere hablar con ellos ahora están en la degustación de las de los vinos de denominación de origen claro. inglés y, y también estaba pendiente de otro cocinero Daniel Peña Alonso también son del, del equipo de Eurotoques que ha sido cocinero guard en las en el evento gastronómico que, que ha hecho por ejemplo el Rural Plaza en eh, sobre turismo gastronomía y y, y arte. Entonces, eh, lo que voy a hacer es eh, en, en nuestro en turismo con encanto eh, gastronómico, eh, como no nos pueden faltar las rutas, os voy a proponer una ruta eh, muy interesante, eh, una ruta gastronómica sí. eh, a través de nuestros municipios. Entonces, vamos a comenzar. Eh, Mira, os voy a dar una ruta gastronómica por todos los municipios... ...y a través de los de los productos estos que nos ha, que nos ha nombrado Maripaz en eh, Marlo. Eh, comenzaremos poniendo el dulce en la boca con la miel de la alcarria... ...y la trufa, que pone en punto de partida a nuestra ruta. Podemos comenzar, por ejemplo, eh, visitando Pastrana, visitando pues eh, Sigüenza... ...por esta zona. El siguiente destino es Tarancón, degustando el famoso torrezno y saciando nuestra sed con la denominación de origen Uclés. La zona geográfica se localiza entre Cuenca y Toledo. El próximo destino sería Cuenca, en el entorno del ajo arriero. Los cocineros demostrarán su, su destreza culinaria con productos tan valiosos y tan castellano-manchegos como el aceite conquense. Continuamos el camino que nos llevará hacia el champiñón de Villanueva de la Jara, con los pistachos conquenses y un trago vino de denominación de origen La Manchuela. El atardecer acariciará nuestra mejilla. La denominación de origen Manchuela está enmarcada entre los valles eh, de los emblemáticos ríos Júcar y Cabriel. El territorio abarca un total de 70 términos municipales que pertenecen a las provincias de Albacete y Cuenca. Os doy un tip eh, sobre naturaleza y es que la Reserva Natural de las Oces del Cabriel es una reserva natural situada al límite oriental de la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha, España, junto a la frontera con la comunidad valenciana. Desde el 19 de junio del 2019 pertenece a la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, declarada por la UNESCO. ...es naturaleza en estado puro... ...es una de las aguas más cristalinas... ...y el aire más puro que se puede respirar... ...así que eh, seguimos de ruta... ...nos vamos a dar un giro inesperado... ...que nos llevará a degustar el ajo... ...en indicación geográfica, protegida... ...como ajo de, morado de las pedroñeras... ...inconfundible y extraordinario... Si, los, ...si lo habéis probado... ...y si no, tenéis que hacerlo... ...hemos llegado a la mancha... ...las pedroñeras y el queso manchego... ...duelos y quebrantos por tanta osadía... ...una aventura quijotesca... ...contra gigantes que no molinos... ...nos harán desvariar con la denominación de origen La Mancha... ...ya hemos hablado de su localización geográfica... ...en el centro de Castilla-La Mancha... ...donde se encuentran nuestros oyentes y más fieles... ...los, los desde, de la puebla de Almoradiel y alrededores... ...termino con la última frase... ...con la última palabra del Quijote... ...vale, vale... ...pero no es la última palabra en este, en este caso... ...no es una despedida... Aquí eh, he querido hacer una ruta casi circular abierta a todas las opciones eh, particulares posibles. Uno de los pasos por los que hemos, eh, uno de los lugares por los que hemos pasado ha sido eh, Villanueva de la Jara, en la Manchuela. Eh, no sé si en turismo cultural, eh, lo damos como tips eh, de turismo cultural, sabréis que Villanueva de la Jara es una de las ciudades teresianas. Entonces, para los que son fan del Camino de Santiago o del eh, el que vayan poniendo el, el hacer rutas eh, con sellos, las ciudades teresianas tienes tu, eh, tu cartilla donde por, eh, por donde vas pasando de ciudad eh, teresiana, te van poniendo un sello. Entonces, es otra de las opciones que, que veo muy, muy, muy interesante por las los edificios eh, que se pueden visitar allí, eh, los museos y, y la historia de... ...de esta mujer que, que, bueno, que tiene... ...hablaremos más de ella, más en profundidad, en, eh, más adelante. Y luego, pues eh, recordar que todos somos responsables... Eh, ...con respecto a la llamada de atención... ...porque es imperdonable eh, no conmocionarnos... ...con la emergencia climática, El, nuestro suelo está agonizando... ...y la forma de ayudar es en nuestra mano... ...el comercio local, la agricultura de, cerda, de cercanía evitar al máximo los productos que, que tengan mucho desplazamiento desde, desde mucho, muy lejos, la contaminación de los océanos y mares nos perjudica. Y a la vista está, que, que ya, ya, ya ha perjudicado demasiado a la naturaleza. Por eso, esta cumbre gastronómica está a la orden del día. La sostenibilidad, ecología, la gestión de residuos, la salud o las dietas especiales. En nuestro día a día hay nuevos modelos de negocio. Se orienta al neuromarketing y la alta cocina con eficiencia energética es respetuosa con el con el medio ambiente. Y pues hablamos un poquito también de historia, ¿no? Eh, puesto que hoy Madrid Fusión eh, allá directamente desde Ifema eh, pues eh, celebra su décima octava edición, ¿no, Patricia? Y este año pues. Eh, tenemos esa, ese trabajo de estos gastrónomos, de estos eh, chefs eh, de la alta cocina, del contexto internacional. Eh, Patricia, yo te pregunto, y aprovechamos el contacto que tenemos contigo, eh, sí. no solamente está a nivel eh, nacional, sino internacional. Eh, como qué países están participando en Madrid Fusión? Uy, hay, en, ya no, no solo países cada año, esto es como, bueno, como todas las... ...la feria, que eh, se centran eh, igual en, en un país invitado... ...en... en eh, ...bueno, son casi esos empachos de diferentes, de diferentes países... Bueno, ...que van a... Bueno. ...los que están eh, demostrando esta cocina... ...cada uno en, en su forma de, de cocinar y tal ...entonces pues... Eh, es que tampoco te puedo decir, es que están de todo el mundo, desde pues, Japón, China, Perú, eh, un montón de... de... Sí, que, que son muchos los países, Esta es un encuentro internacional, tanto no solamente nacional, ¿no? Que, y claro, pues no, que... eh, Castilla-La Mancha también está presente, ¿no? Sí, están, están presentes a través de los cocineros, es decir, eh, puedes encontrar cocineros de todas partes del mundo. Y, y tener en cuenta que también eh, la importancia de, de la cocina, que en un principio, bueno, eh, hace, desde la cocina francesa, eh, que su criatura, eh, recordamos la Nouvelle Cuisine, entró en decadencia y pasó a la historia definitivamente, los cocineros españoles, en un primer momento, eh, muchos de ellos vascos tomaron el relevo, y empezaron a proponer nuevas elaboraciones, técnicas y recetas que se convirtieron en poco tiempo en el principio de una nueva revolución culinaria. Ahora mismo, muchísimos cocineros, en Eco, por ejemplo, que es eh, vasco, pues aparte de su restaurante, en, en Bilbao, está, tiene en Londres y en Lisboa. 16 eh, por ejemplo, Diego Herrero, también viaja mucho a la India, Tailandia, eh, todos estos países eh, Maripaz Marlo es muy amiga de Letón Letón es otro otro de los cocineros uno de los más importantes, lo podéis leer en la entrevista que le tengo en el blog y es mano derecha de, de Alberto Chicote que, que es uno de los, eh, de los cocineros de pesadilla en la cocina y top chef, que ha trabajado con Maripaz Marlo y, y es muy interesante el, el ver que tienen pues más de tres mujeres que son, realmente son cocineros son chef y, y es que son son maestros, porque no podéis imaginar la gente que aprende de ellos cuando van al extranjero, cuando o sea, todo eso es muy interesante, son perfiles muy interesantes y luego la importancia que le dan a, a, y que le están dando desde ya hace mucho tiempo a, la, al, a los productos y a la zona, por ejemplo en verano se celebra en, en Denia el DNA Festival, ¿no? ¿Con ti queda costa? Pues ti queda costa reúne a otro mollón de, de cocineros allí, por ejemplo, pues estuvimos viendo a Pepe Rodríguez, a Dan García a, bueno, a varios a, a ahora mismo no se puedo decir porque hay muchísimos sí, Entonces, eh, que todos estos lo que quieren es eh, transmitir, transmitir a, eh, el, el amor que tienen ellos por la cocina pero también por el medio ambiente, porque por ejemplo en, en Denia hablaremos también eh, más adelante de la Posidonia ...de la forma de pescar... ...Pepe Soya, por ejemplo... En, ...desde Galicia, desde Casa Soya... ...también pues eh, ha apostado... ...pues por los... Eh, ...por el mar... ...porque no haya pesca de arrastre... ...porque sea todo mar... Eh, ...como más natural, más... Eh, ...que no sea tan... ...tan corrosivo, por así de, eh, por así de decirlo... ...porque ya decimos que, que... hay que tener muy, muy, muy en cuenta... ...el, el medio ambiente... ...viene de la Feria Internacional del Turismo... En Madrid, es decir, si esta semana Madrid es capital gastronómica, bueno, no es capital gastronómica, o sea, es, es, esta es la cumbre internacional de la gastronomía. La sí. capital gastronómica, ¿sabéis cuál es? La capital gastronómica de, de este año 2020 es Murcia. Así que todos nuestros oyentes también pueden hacer una escapadita a Murcia y degustar pues, eh, todo lo durante todo el año, que es capital gastronómica, capital, eh, capital española de la gastronomía. Bueno Patricia, pues eh, nosotros prácticamente nos vamos a ir despidiendo ya sí. eh, y la verdad que muchísimas gracias por ese contacto que hemos tenido desde Madrid, eh, Madrid Fusión y pues también de la mano de Maripaz Marlo, está eh, no, te, no te preocupes sí. eh, Patricia, estas son las cosas... Eh, de, del directo, así que eh, qué mejor manera, pues de forma eh, natural, espontánea además eh, que ya a estas horas pues eh, nos estamos acercando a las 13 horas y es cuando ellos estarán más liados, que es cuando ya abrimos eh, ¿no? eh, un poquito la boca y, y sí. pues ya preparando y afilando los dientes y ya me imagino, ahí? así que simplemente Patricia, aprovecha es aprovecha y disfruta este, este tiempo que estás ahí en Madrid Madrid, en Madrid, bueno, muchas, fusión. Eh, muchas, eh. muchas gracias. Espero que haya sido interesante esta conexión en directo y que los oyentes pues, que cocinen en casa, pero que también eh, estén pendientes de las novedades y la, y la actualidad, como es en este caso esta, esta feria gastronómica, y que se muevan, que se muevan a Cuenca, a Castilla-La Mancha, por todos los rincones, a Sigüenza, a a todos los sitios sí a todos los sitios Patricia que no nos olvidemos que de Toledo también eh, en Castilla sí. La Mancha en general Patricia Toledo de ya, ya, ya, ya hablaré Pepe de Pepe Pepe Rodríguez, Pepe por, Rodríguez por ejemplo Rodríguez, claro, y pues con el, con el bohío eh, pero vamos que, que Adolfo el, el restaurante Adolfo que se eh. bueno Patricia bueno, ya os bueno, lo, no te preocupes. Saludando. Sí. Bueno, Patricia, nos despedimos, ¿vale? Un vale. besazo y gracias por ese contacto desde, desde Madrid Fusión y pues ya nos veremos aquí en un próximo contacto. Un abrazo muy grande, Hasta Patricia. Hasta la próxima, ¿vale? Adiós. Adiós.